What do you think? Hoy en las noticias de Elena y el Sexo les contamos que el pasado martes 30 de mayo se realizó la inauguración de Cuerpos que se miran, nuevas representaciones sobre la discapacidad, una proyección de artes visuales realizado bajo la curaduría de Paulina León y Karina Marín. La exposición que se desarrolla en el Centro de Arte Actual Flaxo, Ecuador, busca reformular las percepciones en torno a la discapacidad con el fin de romper con las nociones sobre caridad y enfermedad vinculadas a la misma. Es por este motivo que se muestran imágenes en las que los mismos sujetos con discapacidad deciden cómo quieren ser mirados. Dentro de la muestra se desarrollan actividades paralelas como mesas de diálogo, exposición de películas, además de talleres sobre discapacidad y derechos humanos. Esta exposición, que cuenta con la participación y trabajo de más de 10 artistas visuales, se mantendrá abierta hasta el 21 de julio. Además les contamos que el pasado viernes 2 de junio se rememoró el Día Internacional de las Personas que Ejercen Trabajo Sexual, adoptado en distintas partes del mundo para luchar contra la discriminación a las trabajadoras sexuales y para exigir sus derechos y garantías laborales. Países como Chile realizaron ferias ciudadanas con la presencia de trabajadoras sexuales agrupadas de la Fundación Margen. El evento se desarrolló en la Plaza El Corregidor, ubicado en Santiago Centro. Mientras que, en Ecuador se desarrolló el desayuno de trabajo organizado por la Coalición de Trabajadores y Trabajadores Sexuales de Quito, que tuvo como objetivo abordar temas como el proyecto La Calle en Disputa, demandas y reivindicaciones del trabajo sexual masculino y transexual, el acceso a los espacios públicos y la transversalización de derechos. Eh, bueno, el día 2 de junio se celebra el Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora Sexual en conmemoración de, de unas trabajadoras en Francia, en la ciudad de Lyon, que hicieron una huelga hace 42 años. Entonces, lo interesante y que se rescata de esto es que ellas hicieron huelga porque se consideraban trabajadoras eh, como obreras y obreros del sexo. Hoy día y hasta la actualidad todavía no se considera el trabajo sexual como un trabajo remunerado y con plenas garantías laborales. Es por eso que estamos aquí, un lado para visibilizarnos y para eh, congraciar esta fecha y para también hacer las demandas respectivas de que el trabajo sea considerado un, de, un trabajo y que nos permitan estar en los espacios públicos, a la no reubicación, a libre tránsito, a la libre movilidad y también a un sistema de salud integral específico para nosotros y nosotras. A este evento se dieron cita las asociaciones Primero de Mayo, Unidas por Nuestros Derechos, Lideresas Autónomas, la Asociación de Trabajadoras Sexuales de Pichincha, la Asociación Gover de Hombres Trabajadores Sexuales, el Colectivo de Scorts Las Universitarias y la Asociación de Trabajadores Sexuales Trans de Quito. Esto es todo por hoy en las noticias de Elena y el Sexo. Mi nombre es Paula Herrera. Hasta el siguiente lunes.